¿Qué tal amigo gamer? Me encuentro en este lugar en el que vivimos las más grandes aventuras, luchas y guerras. Pero, ¿te has preguntado cómo comenzó eso? Acompáñame a ver el inicio de este gran y maravilloso mundo de la expansión. En el 51, un ingeniero alemán llamado Raubbair construyó un aparato de televisión que permitiera algo más que ver una simple caricatura, construyendo así la primera consola de videojuegos llamada la Magnavox Odyssey. Nacido como un proyecto sin importancia, logró ser mundialmente famoso en tan solo 10 años, e hizo que las nuevas generaciones vieran a los videojuegos como un medio para escapar de su realidad, protagonizando historias fantásticas. Entre los años 1975 y 1977, empezaron a surgir las máquinas retractivas, también conocidas como las maquinitas, con juegos como Spacing Invaders, Galaxian, Donkey Kong y el legendario Pac-Man el año 1979 se crearon las primeras consolas de mesa, trayendo consigo historias que se quedarán como símbolo de la industria, tales como Super Mario, Zelda, Metroid, Sonic y Final Fantasy. Para la década de los 80 los videojuegos entraron en crisis, pues la industria estaba plagada de juegos independientes que en sí no eran nada buenos. Fue cuando Nintendo y Sega pusieron un sello de calidad en sus juegos, creando así una guerra entre las diferentes compañías. Nintendo gana la guerra al sacar la Nintendo 64 con juegos en tercera dimensión y junto a ella nació la PlayStation, que venía con gráficos mejorados y un mejor diseño. Para el año 2005 sale a la venta la Xbox 360 y al mismo tiempo la Nintendo Wii. Más adelante sale a la venta la PlayStation 3. Desde el año 2007 y hasta el 2013 se mantuvieron las mismas consolas hasta el año 2014 donde se revolucionó la industria con la Xbox One y el Kinect, que harían una relación humano-máquina gracias a su sensor de movimiento. Todavía falta mucho por descubrir, como ver la aceptación de los fans hacia la nueva Nintendo Switch, la primera híbrida entre consola portátil y casera, además de conocer la gran promesa de Xbox, la misteriosa Project Scorpion que pretende competir con la PlayStation 4 Pro y presume ser la consola más poderosa de la historia. ¿Será cierto? Ok, amigos, hemos llegado al final de este video. Esto es una mosfet, y a ustedes, Generación 2015-2017, les deseamos buena suerte en su futuro, aquí en UNAM.